Hola, vamos a resolver un ejercicio de un cono oblicuo de su representación en el sistema diédrico. Estos son los datos que, que nos dan para este ejercicio. Nos dicen que representemos un cono oblicuo que tiene la base apoyada en el plano horizontal. La base nos da su proyección horizontal, que es esta circunferencia de centro O'. prima. Nos dan también la proyección horizontal del vértice del cono, que es este punto V'. Por tanto, el, la proyección horizontal del cono la vamos a tener por aquí, entre V' y la circunferencia, V' va a estar en la vertical. Y también nos dan la altura del cono, que es, que es esta esta distancia H, que la medimos a partir de la línea de tierra hacia arriba y la marcamos. Vamos a, vamos a, a empezar haciendo primero completando la proyección horizontal del cono y lo que vamos a trazar son eh, dos tangentes desde v' a la circunferencia esas tangentes van a ser van a completar el contorno aparente del cono es decir las generatrices más exteriores que vemos en esta vista vamos a para hacer las tangentes uh, unimos el punto V' con el centro de la circunferencia y lo que se hace es, se aplica aquí, se puede aplicar la teoría del arco capaz, vamos a hacer un arco capaz de 90 grados y que va a ser la semicircunferencia que tenga como centro el punto medio de este segmento. Donde ese arco capaz corte a esta circunferencia de la base, tanto por aquí abajo como para aquí arriba, van a ser los puntos de tangencia. Aplicamos la teoría de arco capaz porque es una generalización del problema de tangencia, de tangente desde un punto exterior a una circunferencia. Así que hallamos el punto medio del, del segmento VO y desde ese punto trazamos un arco que pase, trazamos el arco capaz, del que ya solamente hacemos este trozo, nada más es lo que nos hace falta y ese es un punto de tangencia. Unimos el punto de tangencia con V' y con O' para que para que veamos que efectivamente este ángulo que, que se da con estos dos segmentos es un ángulo recto. Ya que ese arco, como hemos dicho, es el arco capaz y por tanto desde cualquiera de sus puntos se ve los extremos del segmento bajo un ángulo de 90 grados. Vale, pues con eso... Eh, tenemos podemos trazar ya la tangente desde V' y por el otro lado haríamos exactamente lo mismo porque son simétricos los puntos de tangencia trazamos la, el otro segmento tangente aquí ya tenemos realmente la proyección horizontal del cono oblicuo con estas dos tangentes y con la circunferencia lo que nos queda por marcar aquí en la circunferencia en la base es la parte vista y la parte oculta de esa base tiene una parte que está oculta porque el cono está tapando este trozo de la base y por lo tanto para representarlo correctamente tenemos que dibujar esta parte exterior en línea continua pero la parte que está por dentro va en línea de trazos, en línea discontinua. Así ya está terminada la proyección horizontal del cono. Vamos ahora para arriba, vamos a, a ver cómo es la proyección vertical. Primero trazamos una una paralela a la línea de tierra y en, sobre esa recta paralela vamos a tener la proyección vertical del vértice subiendo en vertical desde v' ahí arriba obtenemos v segunda tenemos la proyección vertical de v lo siguiente que vamos a hacer es vamos a trazar aquí la base ya sabemos que está apoyada en la línea de tierra así que la base está aquí y va a estar exactamente en un diámetro o lo vamos a obtener a partir de un diámetro paralelo a la línea de tierra porque nos va a dar los puntos más extremos de esta circunferencia. Trazamos un diámetro paralelo a la línea de tierra y obtenemos B' y A' que son dos puntos de esa base que son los dos puntos extremos aquí arriba en la proyección vertical. Si subimos, también subimos el centro que siempre nos puede hacer falta tener su proyección vertical obtenemos A segunda, B segunda y también O segunda A segunda y B segunda nos van a determinar como estaba diciendo antes los puntos más exteriores, más extremos de ese contorno en proyección vertical lo único que tengo que hacer ahora es unir A segunda con B segunda A segunda y B segunda, perdón entre ellos y también con V segunda eso me da este triángulo y ese triángulo es la proyección Vertical del cono oblicuo, porque aquí tengo, si os fijáis en predicción horizontal, V' con B' va a ser una generatriz, es esta misma generatriz. Esa es la generatriz más exterior, no tengo ninguna más hacia la derecha. Y por aquí por la izquierda lo mismo, la que está más a la izquierda de todo es esta generatriz V'A', que aquí la tenemos v a segunda. Esa es la representación del cono oblicuo en sistema diédrico.